como yo lo estaba esperando. Fueron tres veces a mi casa. Ayer, fue lo que fueron a dónde Fue en mi casa, frente a frente a mi casa. Yo iba llegando a mi casa con la leche del niño. Y, y me call, venían atrás y me entrarían a tiro. Me pagaban seis disparos. Que tienen algunos negocios que porque ya tú no o yo no quería trabajar contigo, fue eso. Yo ni lo conozco, esos tigres. Esos tigres los mandó a mí y tú a que me maten, porque el hijo de ahí cayó preso, porque le dio unos tiros a una gente en el aguacate. Dicrín lo agarró. Él dijo que yo se lo metí ahí medio, que me iban a hacer peor que lo que le hicieron a Chivo. ¿Dijeron ellos? Sí, eh, eh. ¿Quién te mandó? ¿Quién lo mandó a hacer? Sí. No, Mito dijo que me mandó a llamar a ayer, me mandó como 10 notas de voz, pero la borraba de una vez, que me iban a hacer peor como la que le pasó a Chivo fue Chivato pero yo no tengo que ver con eso porque Chivo Chivo no es familia mía ni nada yo ni lo conozco yo soy de la reforma, vivo en el barrio fue a una casa ellos no el sí, pues, fue no, no, no, no, no. llegando a mi casa a una casa llegando a mi casa esta es la casa mía, y al llegar ahí, ahí me entran a tiro. ¿Ellos dos? Sí, pero la comunidad de ahí, todo el mundo sabe cómo fue el caso. La comunidad entera fue que lo agarró y le dieron pile de golpe. por pues la comunidad, y están dispuestos ahí a donde quiera ellos, la junta vecina, que fue la que lo atrapó a ellos. ...como yo lo estaba esperando... ...fueron tres veces a mi casa... Qué Ayer, fue que fueron a donde Fue a mi casa... ...frente a frente a mi casa... ...yo iba llegando a mi casa con la leche del niño... ...y... y me, ...venían atrás y me entran a tiro. ...me pagaban seis disparos... Yo atrás. ustedes tienen algunos negocios... Y que porque ya tú no querías... ...o yo no quería trabajar contigo, ¿fue eso? Yo ni lo conozco, esos tigres. ...eso tigre lo mandó mi